El objetivo de este vídeo es conocer las transformaciones, que es una de las nuevas características que aporta CSS3. Su objetivo es modificar el estado físico de un objeto, estado físico en lo que se refiere a posiciones y a tamaños. Es decir, nos va a permitir cambiar la posición de un objeto, rotarlo, escalarlo o incluso deformarlo. Todas estas funcionalidades se basan en operaciones matemáticas que toman como punto de origen los datos de posición y de tamaño del objeto y que nos devuelven como resultado el mismo objeto, solo que en una nueva posición o con un tamaño diferente. Por otra parte, es importante que desde el principio tengamos claro que son operaciones que se aplican antes del renderizado. Es decir, que nos van a proporcionar un resultado estático. Cuando el navegador aplica el CSS, modificará el objeto según las reglas que se hayan definido y tal y como el objeto quede, será de la manera que será presentado en pantalla. La idea es dedicar todo este vídeo a ver cómo trabaja cada una de las diferentes opciones que tenemos y también conocer posibles técnicas que se pueden aplicar. Vimos pues para ello, tenemos en pantalla un documento muy sencillito, que únicamente lo que tiene es un div y en su interior una imagen, una imagen en SVG, que como podéis ver claramente es un, es un reloj. Así que vamos a irnos al CSS, y vamos a empezar a crear reglas que nos permitan aplicar transformaciones a este elemento. Eh, vamos a utilizar un selector sencillo como es el div, y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar una transformación de desplazamiento, de traslación. Es una transformación muy sencilla, únicamente requiere dos valores, la, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Estos valores pueden ser positivos y negativos y hacen referencia al lugar original en el que se encuentra el elemento. Sería algo así o tiene una funcionalidad similar a la que tiene el posicionamiento relativo. Vamos a hacer una prueba, vamos a aplicar la transformación, en este caso con una traslación, y, por ejemplo, con 100 píxeles a la derecha y 100 píxeles hacia abajo. Y vemos que nuestro reloj, nuestro dip realmente más que nuestro reloj, se ha desplazado tanto en horizontal como en vertical. Por supuesto, podríamos hacerlo con coordenadas negativas. Y en este caso, se ha puesto 100 píxeles hacia arriba con relación al punto en el que originalmente se encontraba. Al igual que tenemos esta propiedad, que es un poco la propiedad conjunta, tenemos... Otras dos propiedades, una que permite el desplazamiento únicamente en X, y eh, otra, su, su gemela, ¿no? su hermana, mejor dicho, que eh, permite el desplazamiento en Y. Una de las primeras preguntas que suele surgir cuando hacemos traslaciones es si me utilizar las unidades como píxeles, unidades entre comillas absolutas, ya dijimos que es más bien relativa. Eh, si sí puedo utilizar coordenadas relativas, coordenadas, por ejemplo, como un porcentaje. La conversación es que sí. Yo puedo venirme aquí y decirle que traslade en X, que lo veremos mejor, por ejemplo, 50, el 50%. Y el, el, el reloj ¿no? se nos ha movido, se nos ha desplazado hacia la derecha un 50%. ¿Pero el 50% de qué? Bueno, un 50% de, en este caso del ancho, de nuestro navegado, de lo que estamos viendo. Pero si nos percatamos, a lo mejor nuestra idea era que estuviera centrado y realmente esto no está centrado. Se ve claramente que el reloj está más hacia la parte de la derecha que eh, lo que debería de estar en el caso de que, de que estuviera centrado. Eso es así porque realmente lo que estamos viendo es que está desplazando cada uno de los puntos de nuestro elemento, de nuestro div, lo está desplazando el 50% del ancho del contenedor. Eso implica que seguramente este punto de aquí, no seguramente, sino que este punto de aquí, que son los puntos más hacia la izquierda de nuestro elemento, de aquí hasta aquí, esa distancia sí que será la mitad de nuestro navegador. Será de 50%. Y este punto estará a 50% de la distancia de lo que estaba originalmente, que estaría, por ejemplo, posiblemente por aquí. Estas unidades se pueden utilizar sin problema, de hecho, lo acabamos de hacer, pero hay que tener cuidado cómo funcionan. Normalmente no es muy aconsejable utilizarlas, es mejor trabajar en píxeles, porque luego, en el caso de que nuestro navegador cambie las dimensiones, puede ser que lo que esperamos que estuviera en un sitio, ya no lo esté, porque ese valor que he cogido es un valor diferente. La siguiente operación es la operación de rotación. Vamos a quitar esta, dejarlo todo en su posición original, y eh, la función, la propiedad, es la propiedad rotate. El valor que coge es un valor de 0 a 360, que son los grados que tiene que girar. Pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, si pongo 32, y después escribo la palabra DEJ, la palabra clave DEG, el reloj ha girado 32 grados, en este caso en sentido horario. Si eh, pongo un valor negativo, menos 32, lo que ha ocurrido es que vuelve a girar, pero en este caso en sentido antihorario. Y estoy diciendo reloj y realmente lo estoy diciendo mal no es el reloj el que está girando. El reloj gira, pero lo que realmente está girando es el div, es el contenedor en el cual está colocado el reloj. Todo giro requiere un eje, y en este caso los ejes de giro están situados en el centro del elemento. Pero del elemento no significa que sea nuestro elemento en concreto que queremos girar. En nuestro caso queremos girar el reloj, es lo que nos haría, imagino, que ilusión, lo que tenemos todos pensado, pero si nos fijamos, el contenedor está girando entero, y aquí hay un espacio hacia la derecha, que hace que ese reloj no esté centrado con respecto a ese espacio, con respecto al contenedor completo, con lo cual el giro queda como un poco extraño, al menos con respecto a lo que pensábamos que iba a hacer. Si aquí, por ejemplo, coloco un display, y le digo que sea un display inline, block, en este caso, sí que lo que realiza es más parecido a lo que realmente estábamos buscando. Voy a comentar esta línea, vemos que el dip ahora está encajado al reloj, con lo cual el eje de giro sí que está justo en el centro de las agujas del reloj. Al girarlo, el reloj sí que gira con respecto a ese eje, en este caso, 32 grados hacia la izquierda, en sentido enterario. Si pusiera 90, a lo mejor aquí lo vemos mejor, está girando completamente 90 grados. Si comento esto, vemos la diferencia y eh, podemos ver que efectivamente girarlo ha girado pero que no exactamente a donde esperábamos que lo girase. Parece que ha hecho también un desplazamiento, cuando realmente no es así, es que el eje de giro no es el que esperábamos. La siguiente propiedad es la escala. Vamos a dejar esto como estaba. Y eh, en vez de rotarlo, vamos a escalarlo. La escala bastante obvia, lo que hace realmente es escalar el elemento, maximizarlo o minimizarlo, ampliarlo o reducirlo en función de eh, los dos ejes. La escala no tiene por qué ser, no tiene por qué ser igual, es decir, puedo eh, utilizar escalas diferentes en cada uno de los ejes, por ejemplo, puedo poner 2,1.5, que lo que está haciendo, a veces me pasa un poco, vamos a ver que se vea un poquito mejor, 1.5, 0,5 lo que estoy haciendo es que está en el eje X ampliándola 1,5 veces, es decir, está poniendo lo que es más la mitad, y sin embargo en el eje Y está dejándolo por la mitad. Esos valores se dan tanto por 1, de manera que un valor mayor que 1 va a implicar ampliación, y un valor menor que 1 va a implicar reducción. Esa escala es interesante, o jugar con la escala es interesante, porque uno no únicamente va a permitir eh, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Deformar un poco nuestro objeto, Utilizar con cabeza nos va a permitir conseguir eh, situaciones o efectos diferentes. Por ejemplo, si yo dejo una escala en 1 en, en eje X, sin embargo, una escala en menos 1 en vertical, lo que consigo es un efecto espejo. El tamaño de mi elemento no ha cambiado, sigue siendo el mismo, el elemento no está deformado, pero tampoco está girado. En el caso de que estuviera girado, este palo de aquí debería estar puesto aquí. Vamos a dejarlo en posición normal. Y si queréis, vamos a hacer la transformación de giro. Como podéis ver, la aguja que no es vertical está en el sitio opuesto a como estaba eh, cuando hemos visto la, la imagen especular. De hecho, voy a volver a comentarlo, lo pongo así, y aquí la vemos. Otra forma de verlo, a lo mejor incluso más sencilla, es que sea especular, pero con respecto, uy, perdón, con respecto a este eje. Aquí también podemos ver que ha hecho la imagen, pero la ha hecho con respecto al centro del elemento. Y en este caso, nuestro elemento es el div. Por lo tanto, el espacio que había antes aquí a la derecha, ahora queda... Ahora queda a la izquierda. Si lo hacemos como antes, ponemos el display y lo ponemos a inline block, vemos como efectivamente aquí sí que se puede comprobar de manera sencilla la imagen especular. La última operación es la operación de sesgo o skew. Este nombre un poco extraño, lo que realmente esconde es una rotación, solo que en vez de ser con respecto al eje Z, como lo hacemos con la, con la propiedad rotate, en este caso es con respecto a los ejes X e Y. Es decir, contra unos ejes que pasan por el centro de mi elemento en el sentido X, sentido horizontal, o en el eje Y, en sentido vertical. Con eso se consiguen unos efectos un poco extraños, como de deformaciones de los elementos, pero que si los vemos poco a poco, creo que se entienden más o menos bien que es el, cuál es el objetivo que se busca. Vamos a eliminar estas líneas de aquí. No está, ¿no? La dejamos. Y eh, vamos a aplicar la transformación, pero en este caso con la operación skew. Vamos a poner... Bueno, vamos a dejarla en X para empezar. Eh, skew x lo que está haciendo es... Lo que va a hacer es girar con respecto al eje X. Es decir, va a girar unos ángulos, unos grados, con respecto al eje que tenemos en horizontal. Se pone, por ejemplo, 10. Eh, lo que ha pasado es que... O el efecto que está ocurriendo es como si... A Aprovechando o utilizando este eje de aquí, mi dibujo se fuera como hacia abajo, es decir, buscando la horizontalidad. De hecho, si al final me pongo, por ejemplo, en 80, veis que el dibujo queda como muy plano. De hecho, si pongo 90, no se ve nada, porque realmente está completamente plano. Vamos a dejarlo como estaba, por ejemplo, en 10, ¿vale? y vemos el efecto que queríamos. Eh, si ponemos menos 10. El efecto es el mismo, solo que el sentido de giro es diferente. ¿no? En este caso va buscando la horizontalidad, pero acercándose hacia nosotros, intentando salirse de la pantalla, si me permitís la expresión. Con el eje Y la, la situación es muy similar, solo que en este caso, voy a ponerlo en positivo, en este caso el giro se realiza con respecto al eje vertical. En este caso está acercándose hacia nosotros, saliéndose de la pantalla, pero no como antes, que lo hacía buscando la horizontalidad, si en este caso estamos buscando la verticalidad, es decir, el objetivo al final es que veamos el dibujo, que vemos el elemento, como si lo viéramos desde este lado de aquí. Vamos a poner en 90 grados. Y tampoco vemos nada, porque lo hemos girado 90 grados, justamente estaríamos viendo el, el folio ¿no? que, que tiene el dibujo por el perfil. Bueno, la gracia de todo esto es que podemos combinar. Podemos hacer con Skew, podemos girar, vamos a poner otro valor que no sea 90, por ejemplo 20 en horizontal y 30 en vertical. De manera que conseguimos efectos más o menos llamativos que pueden o no tener su sentido, pero que a lo mejor nos pueden permitir, por ejemplo, dar una sensación de tridimensionalidad ficticia a los elementos. Bueno, pues es posible juntar todas estas operaciones en una única propiedad, de manera que todas ellas se realizarían al unísono. Por ejemplo, vamos a borrar la de aquí. Y vamos a poner un translate, 200 píxeles, de esa manera aquí cero para hacerlo más entendible, y después una rotación, por ejemplo, 45 grados. Este punto y coma aquí no va. Bien, eh lo que ha hecho automáticamente el sistema es desplazarlo 200 píxeles y girarlo 45 grados. Pero podemos complicarlo más. Podemos irnos al final, por ejemplo, y eh, añadir otra traslación. Por ejemplo, en este caso, de 100 píxeles. Y vemos que efectivamente el reloj, el dip, se ha vuelto a desplazar. Pero eh, en este caso esos 100 píxeles, esos 100 píxeles en X, tienen como referencia no el X global, no los X que imaginamos, es decir, este es el eje Y y este el eje X, los ejes paralelos a la ventana del navegador, sino que tienen como referencia los ejes X y e Y del elemento girado. Es decir, que el desplazamiento se realiza en la dirección de los ejes locales del elemento. Como esos ejes se han ido girando, el desplazamiento sigue la nueva dirección de esos ejes. Esto ya nos vale como pista para eh, darnos cuenta que cuando trabajamos con transiciones, el orden de las operaciones es importante. No es lo mismo trasladar y luego rotar que rotar y luego trasladar. El resultado no tiene por qué ser el mismo. Vamos a hacer una pequeña prueba y lo veis enseguida. Vamos a borrar este elemento de traslación que tenemos aquí, esta última operación. Vamos a quedarnos con esta imagen, la que tenemos ahora mismo, que es el elemento primero trasladado y luego rotado. Y eh, voy a copiar... Esta línea, aunque en este caso, voy a quitar la transacción y la voy a poner después. Como podéis observar, los dos elementos, voy a comentar esta, tienen posiciones diferentes. El resultado de esas dos transformaciones genera un objeto que está posicionado en sitios diferentes. Puede parecer un detalle que no tiene mucha importancia, pero realmente lo tiene ya que cuando apliquemos muchas transformaciones seguidas y alguna de ellas en el orden incorrecto, el resultado es completamente impredecible. Como he comentado antes, estas transiciones son estáticas. Es decir, el, el navegador, el CSS, antes de renderizarlo, modifica el objeto al que hace referencia la regla de transformación y ya lo renderiza tal y como esa regla le ha definido. Y una vez renderizado se queda como está, no, no podemos hacer nada con él. Pero sí que es verdad que hay dos opciones, hay dos caminos en la que podemos dotar de cierto dinamismo a esa transformación el primero es muy sencillo y es utilizar pseudo clases por ejemplo, si quitamos todo esto de aquí lo simplificamos un poquito y vamos a hacer simplemente que rote o ni siquiera aquí no vamos a hacer que haga nada pero vamos a crearnos otra regla que vamos a poner que, eh, qué va a ocurrir cuando el ratón pase por encima. Y en este caso sí, vamos a hacer que rote un poquito, por ejemplo, que rote 15 grados. Podemos ver que se produce cierta animación aprovechando la pseudo clase hover, de manera que cuando estamos encima se va a rotar 15 grados y cuando estamos fuera pasa a su estado inicial. El segundo se basa en hacer uso de una nueva característica que tiene CSS, que son las transiciones. Lo que nos van a permitir va a ser que podamos asignar un valor a una propiedad, pero que ese valor no se aplique instantáneamente, sino que se aplique en un determinado espacio de tiempo. No a todas las propiedades se les puede aplicar una transición, pero sí que es verdad que una de ellas es la transformación, de manera que podemos hacer que esa transformación no se realice de manera instantánea, sino que requiera un espacio de tiempo, de manera que la sensación que nos pueda dar es una sensación de, eh, o es un efecto de esta animación. La forma de definirla es muy sencilla. Simplemente nos venimos al elemento en el que queremos aplicar la transición y utilizamos la propiedad transición. Esta propiedad se compone de cuatro valores, siendo los dos primeros obligatorios. El primero es la propiedad a la cual vamos a aplicar esa transición. Es decir, qué propiedad vamos a cambiar en el tiempo que dura la transición. Por ejemplo, en este caso, vamos a coger el eh, padding left. El siguiente valor, que también es obligatorio, es el tiempo que dura la transición. Por ejemplo, vamos a ponerle dos segundos. El tercero hace referencia a cómo tienen que ser las velocidades en la transición. ¿Qué ritmos saben tener? Por ejemplo, lo más habitual es ponerlo que sea lineal, que significa que desde el principio hasta el final la velocidad sea constante, sea la misma. Es decir, en ningún momento de la transición va a haber ninguna aceleración. Existen otras modalidades, otras palabras clave que afectan a eh, ritmos, como puede ser que empiece muy lento, luego coja más velocidad y luego va a ir lento, eh, que empiece muy rápido, que luego vaya despacio y que luego va a ir rápido. En fin, hay varias opciones. Y por último, el cuarto parámetro que hace referencia al delay, el retardo, es decir, el tiempo que va a tardar en ponerse en marcha esa transición. Por ejemplo, vamos a ponerle un segundo. De esta manera ya tenemos definida la transición para ese elemento. Pero nos falta algo importante, nos falta definir a qué punto queremos llegar. Damos por hecho que el punto de partida es el estado en el cual se encuentra nuestro elemento por defecto, es decir, tal y como lo vemos ahora mismo en pantalla. Pero nos hace falta definir cuál va a ser el padding left que tendrá cuando la transición acabe, cuando pasen esos dos segundos. ¿no? Y para ello, más que definir ese valor, que veremos cómo lo hacemos, hay que definir cuándo ha de lanzarse esa transición para alcanzar ese valor. En un principio podemos crear cualquier, eh, cualquier regla que podamos aplicar a nuestro elemento, que en aquel momento en que nuestro elemento vea que hay un cambio en la propiedad que está afectada por la transición, él hará ese cambio de valor, pero utilizando la transición. No lo hará de manera instantánea, sino que lo hará utilizando esa transición. Es decir, nos hace falta generar algún tipo de evento de tal manera que en ese evento podamos cambiar una de las características de nuestro elemento. En este caso, el padding izquierdo. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a hacerlo por el camino fácil, que es utilizar un hover, como tenemos aquí. Vamos a volver a borrar esta línea de aquí, y vamos a decirle que el padding por la izquierda va a ser, por ejemplo, 50 píxeles. Lo que va a ocurrir es cuando nos pongamos con el ratón encima del div, el navegador detectará que hay un cambio de padding, y en vez de realizar ese cambio directamente, como tiene una transición que afecta al padding izquierdo, Realizará el cambio, pero realizará de manera progresiva. Utilizará dos segundos para realizar ese cambio. Vamos a comprobarlo, vamos a venirnos aquí. Nos ponemos encima. Ha tardado un poquito en arrancar porque hemos puesto un delay de un segundo. De la misma manera que cuando me quite a cabo de un segundo, se vuelve, a pose se vuelve a su posición inicial. Y para acabar el vídeo podríamos hacer la misma operación, pero en este caso me de con el padding izquierdo con la propiedad transform. De manera que aquí abajo, en vez de hacer un padding, vamos a hacer una transformación, que en este caso va a ser, igual que antes, una rotación. De esta manera, si nos venimos aquí, aquí lo tenemos.